a la rutina del rebaño y sabiendo que esto no es mentira Me baño y corriendo me salgo hacia el trabajo sonriendo Sentado en el camión llegando a mi destino sin ruido Me bajo y me miento, no puedo seguir así Estoy atento a la gente que me mira y si se nota lo que siento Lástima lo que dicen de mí, me observan con desprecio Y no entiendo si ayer fui este chico con semblante serio todo el tiempo Y no me explico cómo cambia todo de principio a fin No estoy contento, me miento, no entiendo este vivir Vivir para trabajar y trabajar hasta morir Fui evadiendo mi no luché, yo no quise irse. termina las mentiras, y me tengo que decidirse. Si debía arriesgarme en el fútbol, pues sí. Me llamaron tantas veces. Fue por algo que no vi. Y hoy es tarde. Para eso, mi pasión ahora es esto. Las oportunidades, como tú sabes, salen en su momento. Las desperdicié. Qué mal que se fuese soñar. No quiero esta realidad poniendo los mismos pretextos. No sé si seré un valiente, más no. Soy un cobarde y un código. Siempre te hace ver tus errores más tarde. Y has de saber que se hace tarde. Y si sí, vives matando el tiempo, el tiempo te, el tiempo te mata, mata a ti. No queda nada más, solo lo que tú me das Y por esto seguiré luchando Me quitas la soledad y con el paso que vas estoy en mi mejor, mi mejor versión, sé que no ha sido mi mejor canción, no le encuentro razones a la vida, pero si tuviera todo menos las encontraría, pero hay que ser desafiante y ponerse los guantes, tengo que afrontar todo lo que venga delante. las cosas son diferentes hoy ya nada es como antes me siento tan pequeño en este mundo tan gigante, cuida a la gente que te quiere y que te cuida, es duro perder un pedazo de tu vida, Tú puedes vivir hoy valorando a tu familia, quieres hacer algo bueno hazlo en este día, no hay otro modo, sé que que mi vida es para el rap, es confuso pero uso un recurso más Lo intentes todo y escapar no es opcional, si lo dejo ahora ya no hay oportunidad Ya no queda nada más, solo lo que tú me das Y por esto seguiré luchando, me quitas la soledad y con el paso que vas me funcionó, nada de que no sé que todo irá mejor, he comenzado y no miraré atrás, nada es fácil, es el disco y así comienza el track aunque me esfuerzo, eso no es suficiente, por más que avanzo siento que no me muevo, siempre ignoré los comentarios de la gente y aunque digan que no, sé bien que yo sí puedo sé de dónde vengo y sé hacia dónde quiero llegar, sé que debo alzar el vuelo para poder ver el mar, solo tengo un micrófono y me tengo que expresar, con esto me siento lleno y lo demás está de más de momento no gano en ventas, tal vez me Pese. Verme sin dinero pero eso no me estremece Sigo sin ver la meta aunque me esfuerce Pero la maqueta se hará como se merece Ya no queda nada más